Miembros de la unidad táctica de la Policía Nacional hirieron a un menor que trató de huir luego que supuestamente estuviera atracando en conjunto a otros que resultaron apresados. El hecho ocurrió en horas de la madrugada del pasado lunes en el sector Weber de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El menor se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. ¿Eh? ¿Tú eres la que te atracando? Sí. ¿Te te atracando? ¿Eh? No, ahí estaba en un grupito ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A... Explícame entonces Ahí estaba en un grupito, no vea? a No, ajá, estaba yo y tres más amigos míos Y estaban o sea, no había atracado una persona en horas antes. Sí ¿Dónde fue eso entonces? Por ahí, por los huevos. Ya, ¿y entonces la policía llegó? Ajá Ya ¿Eh? Y yo me iba a volar por una puerta y ellos me dieron un plomazo ¿Quién te dio información? Los lince. Los lince, ¿no? ¿Y los otros no los tuyos? Ellos hay dos presos y uno que está huyendo. ¿Cómo corajos eso? Como a las cinco. Y me tiene su noticiero regional, Robinson Palanco.